Estamos listos para recibir oh, a nuestra bien, próxima está. invitada, nuestra querida Ale López-Coach. Ya está con nosotros. Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Ustedes? Te extrañamos. Sí. Ay, yo igual. Hace si mucho se hace no la... venías. Sí. Sí. Es verdad. Pasó bastante tiempo, sí, sí. pero aquí estás. Sí, sí, acá está, aquí está. Para hablar de un tema que seguramente les va a llamar muchísimo la atención, así que prestando mucha, mucha atención: este, emociones. son ¿Qué, las emociones? Son, las emociones. ¿Qué son las emociones? Es difícil sí, describirlo. Yo, yo les iba a preguntar a ustedes: ¿qué son las emociones para ustedes? Mm. Eh, no, no sé. no, para. Puede ser como lo que voy sintiendo claro, a, a la... lo largo del día, uh -huh. este, pero creo que hay emociones como más. Profundas sí. que otras. Okay. Que, bueno, sí, no sé. No, una no, no, combinación, no, no. combinación de sentimientos y también la, la energía o el estado en el que está uno en ese momento, quizás. Somos nosotros cuando pasamos a, Ay, a, Ay, oral, sí, a la, a la ley ley ley escuela. De <risa> el No, hablo usted que es la que sabe, por favor. Está bueno, está bueno. Las emociones tienen tres componentes: uno cognitivo, mm. uno fisiológico y uno eh, físico, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Mira, vamos a dar la primera plaquita, la segunda. Dale. Así la gente va entendiendo. ¿Qué son las emociones? Y es un poco lo que dijeron ustedes. Es algo que sale. Hay un cerebro en nuestra, en, en nuestra parte. Tenemos tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano es el que nos sale la emoción porque estamos viendo algo, que es lo cognitivo. Cuando veía, veía recién lo del chupacabra, lo voy a usar, porque lo voy a usar. ¿Qué, cuando vos... Lo ves, empezás a imaginarte una historia sí. y empezás a sentir algo, entonces es como uh -huh. que la cabeza empieza a mandarle una señal a través de esta imagen al cuerpo. Claro, es como Bien. lo más inmediato, por ejemplo, esa reacción instantánea cuando veo algo que me gusta, que no me gusta, que me da miedo en este caso. En este caso, <risa> qué <risa> fuerte. Bien. Entonces, este componente eh, cognitivo es a través de los sentidos. Bien. Por Bien. eso, muchas veces puede ser lo que esté pasando afuera real o simbólico. Entonces, si yo me imagino una situación de miedo, la mente no sabe si es verdad o es mentira. Entonces, uh -huh. atente con en lo que vamos proyectando cada uno de nosotros bueno en nosotros. Claro. claro. Porque si le, le pongo a mi cabeza imágenes mucho más positivas, proactivas y generativas, mi cuerpo lo va a empezar a claro. sentir. Así uh -huh. que no es un dato menor. Alejarnos. Y hacernos de eso cargo. Que... Uh -huh. No, después no sabemos por qué nos va mal Bueno, qué calidad de pensamientos tenés, imágenes Totalmente. Entonces en este proceso cognitivo es empezar a, eh, a ser conscientes Que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos oliendo uh -huh. Todo esto que nos estimula físicamente Y de acá sale el componente conductual también Porque si yo veo al chupacabra, ¿qué va a hacer? Me, me va a dar miedo, claro, sí, sí, claro. mi corazón va a empezar a latir Voy a empezar a transpirar y me voy a ir entonces, Bien. las emociones no es solamente eso que me pasa y que no le voy a dar bolillas, sino que... Me parece que empezar a entender esto es importante porque muchas veces las decisiones son emocionales. Ajá. ¿Viste cuando decís, ¿qué sí. hice? Sí, sí. ¿Cómo Inclusivas. le hice? ¿Sabes qué se me ocurre, todo? Ale, con esto que decís, más allá de lo del chupacabras, que lo hemos tomado como ejemplo? Mm. Lo que hoy por hoy nos generan las redes sociales. Eh, estoy en contacto con muchísimas imágenes que yo sé que, que no me generan algo bueno, algo positivo, mm -hmm. que me sugestionan o directamente voy a buscar. Eso sí. que no me gusta ver, exacto, ¿no? Exacto. Y, y me, me condiciona mis decisiones, como vos decías, mi reacción. Y ahí tenemos un estímulo importante porque si yo estoy buscando, por ejemplo, cosas generativas, si estoy buscando videos, imágenes que me estimulan a ser mejor. Frases, que, por, frases por ejemplo. Frases, te inspira, vos vas a empezar a sí. sentir qué lindo. ¿Cómo sí. puedo hacer? Ah, mira, lo hizo otro. Entonces, bueno, yo lo puedo hacer. Claro. Y si voy al lado opuesto, como vos decís, Clari. Y el cuerpo va a empezar a sentir cosas. Ver cosas que te sumen. Entonces, Ver cosas. Y, te cosas ¿y sabes que pienso también en empezar a elegir. Porque sí. es verdad que muchas veces en la vida hay situaciones que no podemos elegir, uh -huh. que nos tocan, pero sí somos responsables de qué hacer con esto que me pasa. Uh -huh. Y otra cosa que me encantó que encontré y que les quería compartir es el ciclo de la emoción. Porque viste qué hacemos. Lo metes abajo de la alfombra. Y decís, no quiero sentir enojo, no quiero sentir ira, no quiero sentir, no quiero sentir. Y de repente termina en algún síntoma, en alguna enfermedad, en alguna pelea, termina sí. explotando o implotando. Entonces, está bueno que la gente, para que se lleve una técnica, es la emoción va a salir y dura segundos. Ajá. Entonces, lo que tengo que hacer es que en este ciclo yo pueda tomar conciencia, no juzgar, porque viste que empezamos, qué tonta que soy, cómo puede ser uh -huh. que, que sea así, que esté de, tenga seso, miedo, claro. cómo... Entonces, en este ciclo es, sale la emoción, tomo conciencia, lo dejo pasar por el cuerpo. Uh -huh. Porque si no, el cuerpo se lo queda. ¿Tal cual? Uh -huh. Paso y digo, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? Porque todas las emociones tienen un sentido sí. de protección. Uh -huh. Y me van a decir, Ale, no, vos estás loca. Y es así. Y ahí... Y creo que nos hace mucho daño reprimir nuestras emociones. Es válido sentirme mal, sentirme triste. ¿Por qué no? No siempre tengo que estar bien. Y eso está bien, no estar bien todo el tiempo. Sí, y ¿No repercute la salud reprimir sí. también las emociones. Exacto. Lo bueno es tomar conciencia y empezar a preguntarle a la emoción para qué está ahí. Uh -huh. Y hay algo que a mí por lo menos me cambió la vida y quiero compartírselos. Es la frase de toda acción tiene una intención positiva. Uh -huh. Así sea, disfuncional. Hay algo que yo estoy cuidando en el fondo cuando tengo miedo, cuando tengo enojo, cuando tengo ira. Lo que pasa es que obviamente no me gusta sentirlo, claro. estar alegre, feliz, copada. Claro. Pensaba, Clary, en las redes sociales la adrenalina que nos produce, sí. el, el ir pasando, no, el scrollear sí. y el empezar a estar todo el tiempo estimulado. Sí, ver algo que era... no me gustó, a ver, en, en esta era digital en la que vivimos un me gusta no puede arruinar el día. Eso por así. ejemplo, sí, un comentario, sí, sí un comentario feo, una foto que vi que no y en ese caso yo creo que está buenísimo el botoncito dejar de seguir. Sí. Sí, <risa> como pero también volvemos a la elección, ¿no? Elijo seguir esto, elijo vivir esto. Sí. Y hay cosas que salen, ¿sí? hay estímulos que salen. Y está bueno también eh, lo que vos dijiste, eh, Lucas, que qué nos pasa cuando reprimimos, reprimimos, reprimimos sí. y sí. no le damos paso a este lugar de las emociones uh -huh. y terminamos enfermándonos. Claro. Que es lo que hacemos también desde la sí. vida de codificación o quizás desde las constelaciones familiares sí. con otra mirada mucho más sistémica porque uh -huh. decís, bueno, hay algo que es un bioshock. Se llama. Y hay algo que te pasó y se plasmó en tu cerebro y quedó ahí. Entonces vos quizás estás bien y no registrás que uh -huh. estás bien, porque ha sido sí. tan fuerte esa emoción negativa que Ajá. es como que te nubla todo. Y me imagino que también esto repercute mucho en el vínculo que tenemos con los demás, no solamente en nosotros y que nosotros la pasemos mal, sino que también deteriora mucho lo que son las relaciones ¿no? con el otro, la manera de relacionando y, y sí, porque yo me estoy relacionando desde mi percepción, que le hemos hablado en algún momento, sí. y desde esa emoción. Uh -huh. Y está bueno que la gente sepa que la emoción pasa. Uh -huh. sí, el sentimiento o el estado de ánimo es cuando yo ya le meto filtro. Uh -huh. ¿Viste qué tonta que soy porque no me doy cuenta? O ¿viste el otro cómo es? Cuando yo empiezo uh -huh. a, a no poder transitar esa emoción y le pongo mi interpretación, que está perfecta después, uh -huh. pero empezar a decir, bueno, ¿para qué está el miedo? Si el miedo no estuviese, seguramente eh, estaríamos cometiendo un montón de errores. Sí. Total. No si la abierta. ira no está, aquellos que son más iracundos, Si la sí. ira, el, eno el enojo pone límites. Uh -huh. Si yo no siento un enojo, lo que tengo que decir en vez de no, no quiero sentirme así, lo que voy a pensar es, ¿hay algún valor que yo esté dejando de trasgredir? Que me está enojando En vez de enojarme con el enojo Me empiezo a preguntar no sí. ¿Hay algo? ¿Hay algún mensaje positivo? Porque toda acción Tiene una intención positiva Qué interesante sí. esto Que muestra la plaquita Si no los querés explicar Sí, porque la alegría Obviamente es un estado que En el que más queremos estar Pero ya estamos sí. sufriendo Por si dura poco ah, Entonces ah, no estamos El asco Como A ver el, el sentido del olfato Hace que nosotros podamos Por ejemplo No intoxicarnos uh -huh. Entonces Están para algo Sí, la protege, ira, claro. exacto la ira, ¿sí? esto de, de empezar a eh, poner un límite, por ejemplo, la ira ya es el extremo cuando yo no dejé pasar algo que no me gustaba, exacto. dejé pasar límites, transgredieron sí. un montón de cosas y después tenés un ataque de ira y decís no sé qué le pasó, uh -huh. y sí, se guardó un montón de cosas, y claro. que para esa persona eran válidas, total, el miedo es la protección, que muchas veces, creo que en algún momento hablamos de aliados y boicoteadores que es el que hace sí. el control de calidad uh -huh. Uh -huh. entonces no enojarse con el miedo, es Sí, hay algo que yo tenga que estar viendo antes de tomar esta decisión Y la sorpresa, ¿no? Esto de, de ver con la mirada de un niño con esta mente curiosa uh -huh. La tristeza y la angustia nos permiten el rediseño Porque si yo no me voy para adentro sí. uh -huh. Tengo que empezar a... Es necesario a veces, Es necesario, ¿no? pero, pero está bueno entender que todo pasa Todas son válidas. Y todas son válidas, no hay buenas, uh -huh. no hay, hay más cómodas. Más incómodas, claro. sí. ¿Sabes qué? Que no me encanta que mientras ibas relatando esto, me, me imaginaba la película intensamente, se sí, ah, sí. ¿sí? acuerdan sí. ella, tiene esos muñequitos que ven, pero cada uno cumplía una función muy importante. Justamente el del miedo la cuidaba de las cosas peligrosas, la tristeza la, la, la hacía hacer como un viaje introspectivo, exacto, reflexionar. Exacto. Eh, Está buenísimo, bueno, los que no una la han visto película, está buenísima sí, es de total. Disney, vean y, y fue una y no de las más. pioneras, ¿no? Sí, que sí. dijo, che, esperen un poco, no hay buenas y malas emociones, Ajá. todas Al son cual. útiles. Así que la invitación es a que puedan gestionar estas emociones y darles el lugar, porque después pasa. Y sacarle Exacto. lo positivo. Sí, bueno, visto, el tema encantó, de Sí, como lo has explicado. Muchas gracias. gracias. Ale, como siempre. Bueno, la invitación a seguirla en sus redes sociales, a Ale, donde publica un montón de material súper bonito relacionado, por supuesto, con todo lo que es biosalud. Así que, Ale López Coach, mira, ahí lo tenés en pantalla para poder pasarte por su Instagram.